Vamos a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. Este, es eh, la bienvenida no solamente al InfoClaxo, sino específicamente también al comité directivo. Estamos hablando de Elía Pinheiro Barbosa, investigadora de la Facultad de Educación de Crateus de la Universidad Estatal de Ceará, Brasil. Eh, un centro miembro de Claxo y flamante integrante del comité directivo de Claxo por la región Bolivia-Brasil y Perú. Lía, bienvenida a Infoclaxo. ¿Cómo estás tú? Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Gustavo Lerma. Buenas tardes también a todas, todos, todos que están ahora escuchándonos por el canal de Claxo. Un gusto estar aquí con ustedes. Lía, un placer y la verdad que, bueno, en principio, felicitaciones por, eh, por el acceso eh, como comité directivo de Claxo eh, Antes de ir a, a, al foco central, que es hablar de Brasil, qué es lo que sucede ahí, cuáles son las expectativas, qué se vive en las calles, preguntarte cómo viviste México Claxo 2022, cuál es un poco tu, tu referencia de lo que fue el encuentro, las asambleas, pero también la conferencia. Bueno, el encuentro, yo pienso que todavía estamos en México porque hemos tenido una agenda intensa, tuvimos la conferencia de CLACSO, tuvimos ahora recién el congreso también de ALAS, y que es un momento sin lugar a duda estar en la UNAM, eh, ser recibidos, acobijados con tanto calor, tanta energía por la UNAM, es muy significativo para todas y todos que construimos las ciencias sociales en América Latina. Y siempre las, las conferencias de CLACSO es un momento muy, muy importante de reunión, de encuentro, de fortalecimiento creativo de la producción intelectual de América Latina y el Caribe. Y una producción intelectual que firma y reafirma el compromiso una y otra vez a cada reencuentro de desarrollar una ciencia para la causa popular que Yo pienso que eso es, digamos, uno de los pilares de las ciencias sociales latinoamericanas dentro de la construcción de un compromiso también como científicas y científicos sociales y, y que se reafirma. Entonces, en esta edición de nuestra conferencia en México, me pareció también trascendiente dentro de los encuentros y también de los foros InterGT, de espacios también que contaron con la participación de luchadores y luchadoras sociales, de movimientos populares, eh, indígenas, campesinos, feministas de México y de otras partes también de América Latina, y que nos propició eh, un análisis de conjuntura, pensando también los desafíos que estamos enfrentando en nuestra región, en el actual momento político, en el actual momento histórico, y brindándonos, por lo tanto, una agenda para seguir también reflexionando cómo estamos haciendo el día de hoy, esta tarde, con ustedes. Eh, Lía, eh, realmente eh, es interesante porque tiene conexión lo sucedido en la conferencia con respecto a estos debates, a estas discusiones, a la efervescencia que vive nue nuestra América. Y decíamos hace un rato... Chile, sin a ver, como así lo fue Colombia hace un tiempo con las elecciones y con el triunfo de Petrio y Francia Márquez, que estuvimos muy centrados en ver qué sucedía ahí porque entendemos que esa dimensión de cambio planteaba algo central en un país profundamente conservador. También lo vimos con las manifestaciones de 2019 en, en Chile y con este cambio de gobierno, este posible cambio constitucional y ahora el foco puesto en Brasil. Eh, Brasil, como referencia a nivel de nuestra América, pero también después de estos años brutales del bolsonarismo en el poder, donde el impacto a nivel eh, social, eh, pero específicamente de, de los sectores populares, de los movimientos sociales, de los movimientos eh, de, los, de las, de las eh, poblaciones ancestrales, pero también de la academia, digo, con persecuciones, recorte de presupuestos. Eh, el domingo pasado, si no me equivoco, fue el primer debate televisivo entre Bolsonaro y, y Lula. ¿Cuáles son las primeras referencias después de ese debate con vistas hacia la elección presidencial, digamos? Bueno, eh, pensar las elecciones de Brasil hoy requiere también un ejercicio de mirada histórica y yo pienso que como Brasil históricamente a pesar de ser un país eh, de referencia dentro de América Latina es un país también que por mucho tiempo dialogó poco también con otros países de América Latina eh, y es importante también incluso cuando tenemos la oportunidad de reflexionar sobre, sobre nuestro proceso político hablar un poco de eso. Eh, porque en el caso brasileño, nuestra historia política, nuestra historia social es una historia de casi 400 años de esclavitud. En realidad, eh, el proceso de construcción de una participación política, eh, de una concepción de lo que es la participación política, es algo que verdaderamente solo arranca en el siglo XX, y arranca también desde las élites nacionales, desde una base oligárquica muy profunda, que era esta base también del poder esclavista en los 400 años eh, de esclavitud, y que también arranca dentro de un proceso profundo de negación de derechos. Derecho a la vivienda, derecho a la, eh, eh, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al reconocimiento eh, político de sus derechos civiles y políticos. Y eso es una realidad eh, histórica en Brasil, que solo empieza a cambiar. Ya cuando avanzamos eh, un poco las tres primeras décadas del siglo XXI y llegamos a mediados eh, del siglo XX con un momento ahí de, de pensar también una concepción de participación política eh, de carácter más popular y que eso también eh, eh, se, se, no, no se logró concretarlo porque tuvimos el golpe militar en 1964, ¿no? Y solo retomamos este proceso de... De, de pensar una concepción de democracia con los procesos de redemocratización en la década de los 80. ¿Por qué que es importante pensar desde estos lentes históricos? Porque eh, el Partido de los Trabajadores, que ha sido, digamos, el partido de Lula históricamente, eh, nace de este proceso histórico de resistencia popular durante los años de la dictadura militar y nace también dentro de una apuesta de los sectores populares de Brasil en pensar de hecho a la construcción de un partido que les brindara una representatividad política y de pensar también eh, uno de las vías de los caminos de disputar también el proceso electoral como se no parte de esa disputa. Y así el PT es creado en los años 80 y solo en los 2000, 2003, es que vamos a tener, de hecho, una elección, porque Lula fue candidato en otras ocasiones, perdió las elecciones para la presidencia, fue diputado, sí, en São Paulo, pero logra entrar en el 2003, logra estar dos mandatos eh, presidenciales, logra también construir eh, un proceso de apertura, porque recibió también el apoyo popular, eh, recibió también apoyo de los movimientos también populares de Brasil y eso, este movimiento eh, de adentrar la maquinaria y reivindicar estos derechos históricos fue una, una característica también de ese proceso, de esta primera fase del PP eh, en el gobierno. ¿no? Y que ya con la entrada de Dilma Rousseff no pudimos dar continuidad porque sufrimos el golpe político en el 2016, que representó no solo un impeachment en el sentido de una acusación eh, de la inviabilidad de ella en el ejercicio de su mandato, sino que un golpe en el sentido de un golpe a la democracia, de, de, de no aceptar eh, no solo el ejercicio de un mandato con la amplia mayoría, o, no, o digamos, no fue tanto la amplia porque también tuvimos ahí ya algunos tensionamientos, pero con la mayoría de los votos, y un golpe también que abrió camino a la ascensión también de la extrema derecha que ya venía eh, gestionando su proceso eh, de inserción política dentro de la conjuntura eh, brasileña desde 2001 con la escuela sin partido, eh, digamos que este movimiento ya existe, podemos después hablar un poco de eso, eh, y que logró, digamos, crear las condiciones eh, históricas para reafirmar también un discurso eh, en disputa dentro del escenario político brasileño que culminó con la elección eh, de Jair Bolsonaro como presidente. Y el discurso también tiene que ver con esas raíces históricas de lo que hemos, eh, por lo menos en mi caso, en mis investigaciones, yo he nombrado como las problemáticas irresolutas de la política brasileña, de la cultura política brasileña, que es el racismo, entonces un discurso profundamente racista, de negación de derechos y derechos eh, para la población negra, indígena y del campo popular, y un discurso sumamente misógino eh, que, que permanece, un, un discurso que demuestra la fuerza también del patriarcado como un, un pilar también de, de sostenimiento de esas relaciones de dominación y poder, y un discurso también de odio a los pobres, eh, un discurso también sostenido dentro de una estructura de clase que va a caracterizar no solo a Bolsonaro, sino que todo lo que él representa dentro de la articulación de esos sectores de la extrema derecha en Brasil. Lía, tú, ¿sí? en, este, en este camino, digo, porque entiendo que debe haber sectores que en su momento votaron por Lula, que votaron inclusive por Dilma, y en el camino también votaron por Bolsonaro. Eh, esos cambios, digo, en la Argentina están bastante claros, hay sectores, más allá de cierta polarización política, hay sectores que votaron por eh, Néstor Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner y también votaron por Mauricio Macri en algún momento. Entonces entiendo que ahí hay enraizado eh, alguna otra cuestión política que desconocemos, eh, existe más una lógica eh, más relacionada con lo económico y la variabilidad política no es tan importante, es, no me convence, o la lógica de la fake news, la persecución judicial, ahí jugó un efecto muy grande. Bueno, tenemos ahí varios planes de análisis, digamos que en el caso, <coughs> perdón, del que que fue lo que se aplicó, eh, a partir de la posición política de Sergio Moro, el juez eh, que apoyó el golpe, fue, digamos, la estrategia eh, para impedir que Lula fuera candidato cuatro años atrás, porque él sí tenía amplias posibilidades de ganar, sería, digamos, el único candidato que tendría ya de entrada posibilidad de ganar, eh, las elecciones, ¿no? Entonces el lawfare y las fake news fueron, digamos, el elemento que ya es parte de esa estrategia más amplia de las, de las guerras híbridas que ha sido usado también en otros contextos eh, de otros países para derrocar o fragilizar o incluso... Eh, eh, tumbar gobiernos progresistas, pero tenemos también una situación interna de desgastes de aquello que fue también las conciliaciones, el pacto de conciliación también que llevó a un proceso de consolidación electoral eh, del PT, porque como yo dije al inicio, en la historia política de Brasil no hay una tradición de gobiernos que lograran llegar al poder por una vía únicamente del campo popular, porque la democracia no termina ni siquiera de ser concebida en Brasil. ¿Quién dirá consolidarse? No, no, no ha logrado todavía porque tenemos estos problemas. Y hoy en Brasil, eh, permanece todavía dentro del Congreso Nacional, 74% de los diputados que componen hoy el Congreso Nacional Brasileño están vinculados al agronegocio que por su vez es, digamos, el sector que representa ese proceso histórico de, de ascenso de las oligarquías agrarias en Brasil. Y para gobernar también hay que hacer también la, las conciliaciones con ellos. Y en el momento también que se desgasta esta relación, ya fragiliza también un proceso de permanencia, y eso se profundizó en el gobierno de Dilma, digamos, que, que, que fue donde hubo mayores eh, eh, procesos también de, de paz de tensionamientos con esos sectores. Eh, y por eso también la gobernabilidad eh, se quedó comprometida también con esos sectores que son amplia mayoría. Y un tercer elemento que también me parece importante eh, pensar es el proceso de politización o despolitización de la sociedad brasileña por las mismas razones históricas. Entonces, durante la dictadura militar tuvimos ahí un un movimiento muy importante dentro de las, de la, de las CEPs, las comisiones, eh, eclesi Comunidades Eclesiales de Base, la Teología de la Liberación, la Educación Popular, que, que tuvo un papel central en el proceso de formación política eh, de, de, de la sociedad brasileña, incluso en la formación de movimientos importantes como el Movimiento Sin Tierra en Brasil, y una vez que logramos llegar al poder, también hubo un proceso de despolitización porque se hizo únicamente la apuesta en el Estado, eh, que claro, es importante y una dimensión de reivindicación de los derechos, de avanzar en una agenda pública, de avanzar en derechos históricamente negados, eh, pero no debe de ser la única vía. Entonces hubo un vaciamiento de ese espacio que fue ocupado, por ejemplo, por las iglesias pentecostales, evangélicas, que trataron entonces de ocupar este espacio vacío para hacer una formación mucho más alicerzada en ese discurso moral, en defensa de la familia, de las buenas costumbres, en contra también eh, de las luchas, de, la, de, de las políticas sociales, muy en contra también de las luchas feministas. Entonces hay también esa dimensión pedagógica eh, del Estado y del proceso político mismo que generó también esa despolitización en la base y hizo con que se manifestara también un caso contradictorio de amplios sectores populares votar por Bolsonaro. Claro. Y es lo que todavía vemos hoy, que también vamos a hablar del proceso hoy, como la pregunta que me hiciste. Lía, a, antes de ir a eso y, a, y pensando, así como entiendo que hay sectores que están eh, en, esa, en ese medio, en esa intersección, más, o despolitizados o apolitizados, que podrían votar a un candidato y a otro y no entienden una fricción entre esa situación, hay un sector de ultraderecha que se consolidó eh, con el triunfo de Bolsonaro. Eh, veíamos eh, hace tiempo atrás... Eh, como inclusive youtubers eh, de muy jóvenes eh, involucraban temáticas que parecían ir a una, una cosa muy liviana, pero en realidad casi era para fomentar el acceso a determinadas cuestiones este, como armas. Digo, había cosas muy, muy brutales en eso y que se veía como iba siendo un armado muy pensado. Pero, entonces, la pregunta es, eh, o en, o en realidad la reflexión hace una pregunta: Bolsonaro y la ultraderecha en Brasil son solo eslabones de una cadena que viene desde la dictadura, o hay una nueva creación de un sector de ultraderecha en Brasil eh, que inclusive eh, puede sentir que no tiene conexión con esas lógicas dictatoriales dentro de Brasil y entiendo que es inclusive más difícil de refutar, de combatir. Bueno, yo pienso que hay tanto la, la vieja estructura eh, militar de la época de la dictadura, tanto es que cuando Bolsonaro ganó las elecciones, parte expresiva también de los ministerios fueron ocupadas por militares del ejército, entonces hay sí... Eh, una presencia fuerte de las Fuerzas Armadas en la posición eh, de ministros, de jefes de casa civil, incluso su candidato a la vicepresidencia actual, el Braga Neto, es vinculado a esos sectores, su, ex, su, su actual vicepresidente del mandato que se está cerrando era también eh, de las Fuerzas Armadas, entonces ese sector sí permanece, pero hay un avance también de otros sectores militares como de la policía y, y por ejemplo dentro de, la, de lo que es el parlamento, eh, aquí decimos las bancadas eh, y hay una forma popular, la bancada del buey, de la bala y de la biblia, que significa digamos las tres eh, partes que apoyan también esa, esa, este gobierno, no los militares sectores del agronegocio, o también del, del capital transnacional eh, extractivista, y también eh, la bancada evangélica, que digamos es el actor que siempre estuvo, digamos, porque siempre participaron de la, de la vida política nacional, pero que ganaron una visibilidad y una inserción más consolidada dentro del gobierno de Bolsonaro. ¿No? Y los tres también movilizando discursos que van encontrando una adherencia fuerte dentro de la sociedad brasileña en relación a, al discurso de la meritocracia, que va en contra también de las políticas sociales, el discurso misógino antifeminista, eh, y anti también eh, LGBTQIA+, que este también es muy fuerte dentro de esos sectores, y el discurso racista, eh, que también va en contra de políticas sociales, sobre todo en el campo de acceso a la educación y también de los derechos laborales, como los derechos de las trabajadoras domésticas, que ha sido, digamos, un blanco de ataque también de estos grupos. Elía, eh, en este camino, y comenzábamos hablando del debate eh, presidencial del día eh, domingo. Eh, ¿Cuál es tu reflexión después de, de haberlo visto, después de que pasó? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese debate y cuánto pone sobre la mesa el debate real sobre las diferencias políticas entre Bolsonaro y Lula? Bueno, eh, la campaña electoral desde hace una semana. Estamos a un mes de las elecciones, que será el próximo 2 de octubre. Antes de este debate, hubo también un momento que fue organizado por la TV Globo, que tiene también una fuerza mediática muy importante, incluso apoyadora del golpe militar y ahora de, de, del golpe político eh, de Dilma y ahora medio arrepentida, entre comillas, eh, de algo que ella ayudó a construir, que Globo invitó a los candidatos en separado para hacer las entrevistas y, y conocer ¿no? un poco de los candidatos. Y en esta ocasión yo diría que Lula eh, se salió muy bien en el sentido de tocar puntos que han sido puntos reivindicados ya históricamente desde que fue elegido la primera vez con el tema también de la reforma agraria, pero que él no cumplió durante su mandato tampoco Dilma, pero que ahora como que está haciendo un giro también y finalmente poner más atención y anunciarlo públicamente, esos elementos que habían sido eh, demandas de los sectores populares y que todavía quedaran ahí por hacerse. Y dentro también de un discurso de reconstrucción de Brasil, incluso su propio documento, eh, de, eh, su, su, su documento también de, de programa político también habla de ese aspecto de la reconstrucción. En cambio, Bolsonaro mantiene... Eh, un discurso todavía sumamente violento y en, la, en, la, en el debate también del domingo eh, vimos con mucho más eh, presencia un discurso misógino incluso en contra de periodistas que les preguntaba cómo fue el manejo de la pandemia de la COVID que fue sumamente desastroso, Brasil está como el tercer lugar en muertes dentro de la escala internacional y, y hubo momentos que tuvimos 5.500 muertes por día de, de COVID en Brasil. Entonces, Bolsonaro mantuvo eh, una postura de ataque a Lula y una postura también eh, sumamente misógina y de odio también eh, a las izquierdas eh, de una forma general. Digamos que en términos de planteo de una agenda política, lamentablemente, este, este, este primer gran debate no abrió mucho espacio para que Lula, por ejemplo, pudiera reforzar eh, una agenda, un planteo que él intenta construir en diálogo también con los sectores populares, digamos que perdió la oportunidad eh, de profundizar más estas reflexiones, y quedó también una posición defensiva frente también a los ataques de Bolsonaro, eh, porque es una también una de las estrategias de Bolsonaro y de los bolsonaristas, es mantener siempre una postura violenta eh, y, y de ataque, eh, siempre, siempre, no solo al PT, sino también a, a otras agendas eh, de lucha también de las izquierdas eh, dentro de Brasil. El argumento no es eh, responder a los cuestionamientos que se hagan en relación a ellos, sino que la respuesta siempre es un ataque frontal, un ataque a gritos, un ataque violento eh, a quienes vengan a cuestionar o lanzar algunos puntos de de contradicción también de su postura pública eh, como representante político y de sus aliados. Eh, Lía, en, en este camino, digo, entendiendo que las encuestas muchas veces son organizadas por los eh, sectores muy interesados eh, en lo que, en base a lo que dicen las encuestas, puedan marcar la cancha de lo que va a suceder. Pero ¿qué es lo que está marcando? ¿Qué es lo que está previendo, por lo menos, a esas encuestas? ¿Y cuál es un poco la... y si eso tiene alguna coincidencia con lo que tú eh, lees en, en la calle? Bueno, Brasil está polarizado, eso es un hecho. Eh, estamos por, eh, con la misma polarización que hemos tenido cuatro años atrás, y yo diría que esas elecciones, incluso ya hay especialistas que están ya eh, previendo que va a ser también un momento violento en sí mismo, ¿no? que haya mucha violencia cuando se acerque más el proceso eh, de las elecciones. Hoy Lula está con 44% y a depender de los márgenes podría llegar hasta 50% con posibilidades de ganar en primera vuelta, pero Bolsonaro también sorpresivamente tiene una buena cantidad de votos. Él ha subido en su popularidad en relación a cuatro años atrás, está con un promedio de 35% a 37% de los votos. Eh, ambos están buscando algunas estrategias, eh, en el caso de Lula, para ganar en primera vuelta y en el caso de Bolsonaro, para garantizar una segunda vuelta, que tiene que ver también en buscar a aquellos eh, que todavía mantienen una posición de rechazo a los dos. <coughs> Entonces, <coughs> perdón. Buscan también convencer a aquellos que o votan porque están en el tercer lugar o en el cuarto lugar porque tenemos más candidatos o que de hecho no quieren participar de las elecciones porque no se sienten convocados por ninguno de los partidos. Entonces hay también un, una estrategia de convencer a estos que no quieren participar de la política pero hay otras estrategias dentro del mismo proceso político. Por ejemplo, en el caso de las izquierdas, eh, hubo un, una decisión de hacer una gran coalición que involucra siete partidos también de, de la izquierda progresista dentro de Brasil y de tratar también de no lanzar una candidatura dentro de las izquierdas. Entonces, el PSOL, por ejemplo, no lanzó una candidatura presidencial, cosa que hizo cuatro años atrás para poder hacer frente eh, de apoyo también a Lula. Y hay también una estrategia muy importante, que eso yo pienso que es un aspecto novedoso en relación a las elecciones pasadas, que es la cantidad eh, de candidatas y candidatos y candidates que son de movimientos populares y organizaciones populares para disputar los cargos de diputados federales, estatales y también del Senado, incluso candidaturas colectivas, eh, aunque uno, uno sea nombrado, pero es una, una chapa, como decimos en portugués, colectiva, en, en la comprensión de que no será suficiente, si ganamos la elección, eh, Lula siendo elegido, no será suficiente solo tener el presidente, si no hay un parlamento con una fuerza también eh, de, de, de votos ahí entre diputados, porque eso fue lo que pasó con Dilma, no tenía una mayoría y rápidamente la impidieron. Entonces, para que no haya un riesgo de un segundo golpe eh, secuenciado, ¿no? esa ha sido una estrategia. Y dentro de ese proceso también la creación de los comités populares de lucha, eh, que eso también ha sido algo convocado por los movimientos, incluso el Frente Pueblo Sin Miedo, el Frente Brasil Popular, que fueron frentes importantes cuatro años atrás también en el proceso eh, de apoyo a la presidenta Dilma y también de denuncia del fascismo, han creado esos comités para ver si avanzan también en ese proceso eh, de convencimiento también de los sectores populares. Eso por, por parte de, de, del PT y de la candidatura de Lula. Por parte de la candidatura de Bolsonaro, la estrategia es posicionar su esposa, eh, Michelle Bolsonaro, para convencer eh, sectores también de mujeres que están vinculadas a las iglesias, porque como eh, eh, la misoginia de Bolsonaro es tan profunda que él ha perdido también votos, de estos sectores, ¿no? y ella ha sido, digamos, alguien posicionada para convencerlas a votar eh, por él. Entonces, eso ha sido, digamos, la estrategia suya, y claro, cerrar frentes también con, con pastores que están vinculados a estas iglesias que tienen una base más fundamentalista, y eso es un elemento también que que está siendo tensionado por las mismas iglesias, porque hay también algunos pastores y curas que también ya se están posicionando por, eh, públicamente en contra de este apoyo al fascismo, ¿no? Pero son, digamos, en líneas generales, eh, los sectores que ellos están disputando y algunas estrategias para ver si amplían el margen de voto eh, y sobre todo el PT eh, para ver si logra ganar eh, de primera vuelta. Eh, el 3, el 2 de octubre. Lía, quedarán días evidentemente muy dinámicos, este, inmovidos para, para ustedes, pero nosotros tendremos el ojo puesto allá para ver no solamente qué es lo que sucede, eh, digo, ese día de la elección, sino también cómo se van planteando las cartas sobre la mesa para que realmente pueda existir un debate y una discusión profunda, entendiendo que en Chile y en Brasil se están jugando cosas muy pero muy importantes y que de lo que suceda en esos países va a tener sin duda repercusiones a nivel de, de nuestra América. Así que gracias por, por ayudarnos a reflexionar, a pensar unos minutos. Eh, serás también nuestra corresponsal desde Brasil para, para poder pensar estas cosas y ver qué es lo que va sucediendo en este minuto a minuto de, de estas próximas elecciones. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes y estamos aquí a, a, presentes para también seguir el diálogo.